Hermoso conjunto para niñas de 2 a 4 años. Falda pantalón con su top. Aquí se muestra el patrón. Puedes dar pausa al video y tomar las medidas exactas. Y te quedará igualito de la parte delantera y la parte trasera del short, ya la tela previamente cortada. Como puede observar, este es el short y la pretina del short. En el patrón se encuentran las medidas. Vamos a pasar costura de este lado, que hay dos, y la costura de este lado. Listo. Así nos queda la parte trasera. Le vamos a colocar la faldita. Le pasamos costura y overlo por toda esta parte y doblamos. listo, así nos queda colocamos afileres para fijar la tela ya le pasamos costura a toda la orilla de la faldita ahora vamos a unir la parte de abajo del short y los laterales listo ya le unimos por todo alrededor con su overlock ahora la pretina en el patrón se encuentran las medidas de la pretina, 9 centímetros, pasamos costura esta parte para luego colocarla, la elástica es de 3 centímetros y de largo 52, pasamos costura y la vamos a pegar de esta manera doblamos y luego colocamos la elástica así y pasamos costura que no pise la elástica por toda la orillita con mucho cuidado pasamos costura y así nos queda este hermoso short con su elástica y overlock muy fácil de realizar espero que ustedes también lo puedan hacer ahora en esta parte vamos a hacer un pequeño doblez. Ya tiene overlock, solamente vamos a doblar una sola vez. Y pasamos costura. Listo. Este hermoso short, muy fácil de realizar, se lo puedes dejar confeccionar a tu nena. Y le quedará espectacular. Ahora vamos a... Este es la pechera, parte delantera y parte trasera. Esta es la parte trasera y la parte delantera. En la parte trasera vamos a doblar para colocar los botones. Listo, estos son los tirantes. Lo vamos a colocar de esta manera. Pero antes le colocamos el refuerzo la parte trasera esta parte vamos a colocar o verlo y doblamos hacia adentro y pasamos costura en la parte de arriba igual de este lado pasamos a verlo en toda la orilla y pasamos costura listo en la parte delantera y la parte trasera nos queda así. Doblamos hacia dentro y volvemos a doblar. Y en esta parte hacemos lo mismo. Pasamos costura. Volteamos. Y pasamos costura para que nos quede por dentro el doblez. Ya listo. Con su costura de un centímetro. Ahora vamos a colocar los tirantes. Colocamos las dos partes de esta manera y pegamos toda la brillita. Listo. Pasamos costura aquí y aquí. Igual de esta manera. En la esquina de los tirantes la colocamos de esta forma y pasamos costura. Ya le pasamos costura, planchamos y doblamos para que se nos haga más fácil. y pasamos nuevamente costura todo la orillita listo, así nos queda esta pecherita ahora volteamos y nuevamente pasamos la costura a los laterales y hacemos overlo por toda la parte de abajo ya la tenemos lista costura a los lados ahora vamos a hacer unos ojales y le colocamos los botones y doblamos el ruedo listo así nos queda esta preciosa top para tu niña muy fácil de realizar espero que lo puedan hacer les guste mucho este hermoso proyecto comente si le gustó y qué medida le gustaría hacerlo